Me cuesta, ahora me cuesta mucho cosa que antes no me costaba nada antes yo, pero se, se asombraban todos porque yo empezaba a dibujar y, y empezaba yo, no, no, no, no copiaba ni nada, me salía de, y, me salía de adentro así como te sale un estornudo me salía lo que tenía que dibujar así de fácil porque yo en la clase de dibujo me aburría mucho porque me ponían a, a que copiara, una pera, una manzana y una banana, y eso, <ríe> pero bien una pavada hacer eso, tenía que hacer eso y después darle color, pero había veces de dibujo libre, y ahí era donde yo me esplayaba, me esplayaba. entonces este, hacía esa de la, las chicas en el, cor, el colegio, los paisanos bailando, y la profesora dice, esta chica es un caso, la chica y bueno y pasando muchos años dejé el colegio me puse a estudiar y me puse a trabajar y no, ya no ya no me dibujé más bueno fue cuando empecé a perder la vista y me dijeron y en el Instituto de Viñones, que me mandó mi médico al cual estoy muy agradecida porque me mandó ahí y conocí mucha gente valiosa este per... Yo iría a esa clase de dibujo, pero no no me gusta esa gente que grita tanto. Bueno, no sé. Y después no sé qué pasó, algo, no sé qué pasó, que toda esa gente se fue yendo, ¿no? Y quedó esta Verónica con unos poquitos alumnos, tenía seis alumnos. ¿Te gusta dibujar? Sí, a mí me gusta dibujar. Ay, si querés venir, venía a mi clase. Entonces fui como dije, había poca gente y tranquila, y bueno, y, y ahí te pasé. En tres o cuatro años, muy lindo, dibujé toda esa, esa pila de... Que, que están ahí atrás tuyo, hay un montón de, de, de hojas de papel, dibujaba todo en papel.